Bueno, hacemos como la otra vez. Estás tú ahí un poco pendiente de, de, el, de los comentarios en YouTube y todo eso, por si. Sí, aunque bueno, hoy ajustado un poco, he hecho pruebas de audio para que no me pase como la otra vez. Sí. No, no, yo lo tenía bien. No, ya sé qué pasó, sé qué pasó, Ariel. Sí, sí, eso te lo guarda. Y yo lo tenía ya de muchas carreras bien configurado. Pero la semana pasada. Me, me entró una actualización de, de obs de la aplicación de, de retransmisión y se ve que al actualizarse la aplicación perdió los parámetros o algo no sé entiendo que es eso entonces bueno ya ha he hecho pruebas y tal y en principio deberíamos de, de escucharnos bien bueno pues un par de minutillos y vamos a a ir entrando Sí, la transmisión en youtube ya está el contador la marcha te... bueno, un par de minutillos nos quedan Sí, es que lo que siempre te digo de, de, esta, de este campeonato es una cosa eh, que tiene una, una audiencia increíble porque todos los campeonatos suelen llenarse y luego pues, va bajando poquito a poco la gente eh. típico caso que al final de, de campeonato no no no fíjate vamos a mitad ya casi de campeonato y, y nada eh, pues ahí está eh, genial Sí, sí, sí, pero aquí por lo que sea, bueno, aquí es que es que, bueno, hay una motivación muy fuerte que es el premio este que dan al, a los que sortean entre los pilotos más limpios. Entonces, claro, que es el eh, un shifter, ¿no? El manual. Entonces, eh, Entonces eso motiva bastante. Entonces la gente, o sea, aunque no gane interior se va fuera, se se va fuera, se se va a se se va fuera, se va el se va se Buenas noches y bienvenidos a otra edición más de, de la Hamback Trophy eh, con los BMW de GTR2. Y nada, Ariel, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Enrique, buenas noches a todos. Bueno, vamos a ver si, qué tal se da hoy la competición. Vemos que sigue a sin ver, poder asistir, eh, sin mono mil a la carrera, con lo cual, pues, Dennis de Marco que lleva tres victorias consecutivas, pues hoy posiblemente pueda consolidar su asalto al, al liderato de, del campeonato. Y bueno, aunque está Stefano Sanoni, que es el segundo de la clasificación general, que siempre está haciendo podio, o que igual no lo tiene tan fácil, y entre italianos parece que va a estar la cosa. Y veo que están en tiempo bien bajo también, ¿eh? hay mucho nivel hoy en día. Sí, vamos a ver, eh, acaba de empezar la quali, eh, llevamos un par de minutos y que, bueno, va a estar el tiempo, ¿no? más o menos era dos minutos 10, dos no, minutos 15 por ahí va a estar, el tiempo de vuelta, o sea que van a empezar justo ahora, eh, los primeros pilotos ya su, su vuelta lanzada, hasta ahora están todos un poco pues, en toma de contacto, la pista, Y nada, vamos a ver. Creo que también está muy junto, ¿no? Como que no deja mucho. una puede y tranquilo. medio complicado así. Bueno, vamos a ver. Si nos subimos al, al. A ver si encuentro la cámara. Aquí. Al coche de. De dines de Marco, de Ballastin, que es. Bueno, este chico que. Como decía. Ha ganado tres las tres últimas carreras consecutivas, aprovechando también un poco la, la ausencia de, de Simonomil, que podría haber sido aquí su gran rival. Y bueno, pues si hoy tiene un buen resultado que, que no tiene por qué ser de otra manera, pues, pues puede saltar el liderato y, y ya enfilar la segunda parte del, del campeonato, pues desde la primera posición. Varía mucho más, ¿no? sería difícil. Aunque sí, sea... sí la verdad, es que el dominio que está teniendo, el dominio que está teniendo, lo vemos muy fuerte y complicado. ¿no? Que nadie le pueda hacer sombra, porque aunque hay otros pilotos como Zanoni o Pedro Magalláes que son muy rápidos y, y están ahí un poco siempre en esa tercera posición, segunda posición o muy cerca de esas posiciones al final el que siempre gana es eh, es, es este chico es eh, Denis de Marco y claro poco a poco va rascando puntos va acercándose al liderato constante sin pausa pero sin prisa y sí. y, y nada los, los, tiene pinta de que si no pasa nada si no vuelve a tiempo sí por, por lo poco <ríe> Sí, es que por lo poco que yo vi se equivoca poco y mantiene un ritmo alto, entonces sí, sí, es, es difícil seguirle el es, tren ese, ¿no? Es muy constante, sí, sí. Eh, una cosa que yo había observado en las últimas carreras es que además, claro, hace la polis sale primero, eh, marca ritmo, nadie le puede seguir y claro ya es toda la carrera en solitario, que creo, creo que te lo comenté la, la semana pasada, ¿no? el Lo difícil que es sí, estar. Sí. El primero, en eh, soledad y mantener la concentración, el no confiarte, el no relajarte, el estar vuelta tras vuelta solo prácticamente Aunque bueno, claro. siempre tienes a alguien a 3, O sea, no hay tenés incentivo de que si alguien te está corriendo. Sí, Y a veces eso también es, claro, es motivador, es un incentivo, como tú bien dices. Y, y, y claro, corres el riesgo, ¿no? de, de, de estar ahí muy.. Muy, muy muy relajado, bueno no relajado pero bueno, quiero decir, que, que pierda la concentración al final. Y este chico pues bueno, tiene el esquema mental muy claro y, y, y parece ser que a ese nivel lo tiene todo controlado. ¿no? Y de momento vemos tres carreras que han sido eso, salir en la pole, tirar hacia adelante, marcar ritmo, dominio brutal y nada. Y vamos, Dicho así, parece fácil, pero desde pero de luego no lo Bueno, vamos a ver si nos subimos sí, lo, a la cámara de algún... Por lo pronto veo que igual hay, hay mucho, muchos coches parejos, ¿vale? Está, está, uh -huh. hay, hay bastante nivel y bueno, Veo gente a la etapa. Sí, sí, hay un grupito ahí de, de pilotos. ¿Cómo se pueden de un nivel todo muy muy, muy alto, muy parecido y que bueno van a estar ahí todos luchando por, por intentar acceder a las plazas de podio y vamos a ver si, si los italianos nos dejan un poco de hueco porque estamos viendo en todas las carreras que al final este grupito de estos 10 es italianos están siempre eh, copando pues eso las 10 12 primeras posiciones y, y lo ponen muy difícil ¿eh? han venido muy fuerte muy rápidos y están dejando de huella ¿eh? Bueno, estamos aquí acompañando, hemos subido al coche de Frank, que va a empezar ahora una vuelta. Vemos que va a pasar por, por la parada del autobús, la última chicana antes de la, de la recta de meta. Y vamos a ver si la acompañamos en esta vuelta, a ver qué tiempo marca. va a la recta. a fondo. Se dirige hacia la SUS, la primera curva, muy lenta. Uy, se ha encontrado un coche de frente. Ah. Vamos a ver si Fran lo sigue intentando, acelera a fondo y se dirige hacia Orrus. Esta curva mítica, que todo el mundo toma a fondo pero yo no puedo. <risa> Como que no... Yo, yo me cuesta mucho, tengo, <risa> tengo que hacer ahí milagros. Radillón y ahora la recta de Kemel a fondo, de, de los puntos clave del circuito. Pues sí, porque... Yo no lo consigo, yo no sé si es el miedo o, o, o qué, pero me cuesta mucho, depende del coche, no es lo mismo hacerlo con un, con un SUV que, que con un bicho de estos. Es que, que... es que es una de las claves del circuito, pasarlo en, así a fondo uh -huh. es ganar casi sí, sí, sí, medio es... segundo, un poquito más. De la perfectamente. Bueno, seguimos acompañando a Fran que ya está bajando por la curva de Bruselas y se dirige hacia Pugón la curva número 12. Esta curva, esta curva para mí es un poco delicada porque hay que tomarla acelerando, pero es muy fácil como le está pasando a, a Fran amigo, perder un poquito el control. Ahora se dirige a, a, a, no, a este complejo de curvas de, de campus y esta velot. Y bueno, aquí ya está hemos tenido el segundo sector, va a afrontar el tercer sector, con bueno, un coche que le puede entorpecer en el fondo y se dirige hacia, hacia Blanchimón. Este, esta esta sec sección se hace toda a fondo también, prácticamente hasta la parada de autobús, y vemos que nada, eh, Fran ha abortado la vuelta, es que se han encontrado dos pilotos y la verdad que, que bueno, le han fastidiado un poquillo el intento. Vamos a ver... De vuelta. Vamos a ver algún <risa> otro piloto que vaya a intentar su vuelta rápida. Pero de momento podemos repasar un poquillo muestra la clasificación vemos que Di marco pues como es esperado está en la pole eh, con un tiempo de 2 15 9 casi 216 16 y el, seguido por tres italianos pertoncini a medio segundo p3 cremaschi eh, con casi siete décimas y muy pegado stefano Saloni el, el primer español es el está p 5 que es secreto de trona de fanraiser team a un segundo y medio ya y marca a tela 1 con 6 vemos que vamos que que ya eso, que ya al, al quinto hay un segundo y medio, es una barbaridad, ¿no? el, el ritmo que están marcando los italianos pero bueno, aún quedan sí, cinco minutillos sí, sí, sí. Dime. Sí, es difícil clasificar, ¿eh? Y más en una pista así tan larga y, y hacer una buena vuelta Pero sí, el sí. promedio es ese 2 2.17 sí, sí. y medio es como una buena vuelta Y sí. después, bueno, ya lo que está girando en 2.16 es la super vuelta, ¿no? Sí, sí, sí, está. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver si quedan esos cuatro minutos. Que un par de vueltas quizás puedan dar. Hecho de menos hay que no han marcado vueltas ni... ni Jesús Huerta ni Durka, otros También otros miembros del equipo Fan racer Team. Y a ver si, si les da tiempo. Pero nos ha marcado una vuelta para no salir muy atrás y estar un poco en las posiciones suyas habituales. Un poco más arriba. Y bueno, vamos a seguir repasando un poco pues toda la gente que tenemos hoy parrilla llena, tenemos 33 pilotos. Pues nos hemos quedado por Margatel. Bueno, pues tenemos a Marcos Aglioca, Pedro Magalláes, Antonio Torrente, Mateo, Mateo Dentella, Cristian Balcelli, Marco Gali, el mexicano Miguel Veloso, José López, Roberto Gil, Modes Games, Aymar Cano, Fran Machuca, Sebastián Fabregat, Carlos Pello Andrés Bauer. Juan Ramón mes Antonio Aguilar, David Treserras, uff, estoy cansado, Josep Bullocha, Diurca, Alfonso Cachón, Rafael Gomez Cazorla, Sebas Carreg, Sus Huerta, Nuno Miguel y Simón bracha Bueno, 33 pilotos, parrilla hiper llena y como siempre decimos, un campeonato que, que tiene muchísima aceptación, que siempre hay pues, una lista inmensa de pilotos suplentes, todo el mundo deseando poder participar y bueno, pues la verdad que para solo llevamos dos ediciones de la handbag y todas vamos un triunfo de, de asistencia y de, y de audiencia por parte de los pilotos como, como estamos viendo vemos que duca marca su primer tiempo 220 me parece muy lento para lo que estamos acostumbrados a Durka, y vamos a ver si si es capaz de, de mejorar su tiempo porque le da tiempo a, a marcar todavía alguna vuelta vamos a subirnos al cockpit Aquí vemos que está ya bajando hacia Pugón. Esta curva tan delicada de, de que hay cuarta, quinta, acelerando, que es muy fácil, la verdad, perder un poco de, de tracción Se dirige hacia la curva 15, hacia Campus, y a continuación a la izquierda está Belot Con lo cual ya sale del segundo sector, y entrará a la, ya, al tercer sector en la curva de Paul Freer. Y ya todo este sector que es Blanchimón, que es una zona rapidísima, se hace también a fondo, va acelerando a tope, cuarta, quinta, los treinta, los cuarenta, sexta, aquí se pegará al, al piano de la izquierda, y ya se dirige hacia la chicane de, de la parada del autobús, reduce a segunda hay casi uf, contra volantea esperemos que no haya perdido mucho tiempo afronta la última curva y recta hasta llegar a línea de meta vamos a ver qué tiempo marca no, no ha mejorado mucho y bueno pues ya queda un minuto o sea que los pilotos que, que no estén en vuelta ya ha pasado su oportunidad. Vemos que su vuelta no ha no conseguido marcar ningún tiempo, pero ya está en posición 32. Y bueno, no, no sabemos si algún piloto le dará tiempo a terminar la vuelta, pero bueno, vemos que al final Di Marco tiene toda la pinta que va a conservar esa pole. Ha bajado un poquito su tiempo, que era 2.159 a 2.156. Uh, seguido de su compatriota Bertoncini a casi nueve décimas, es que, que brutal lo, de, lo de, de Marco, la diferencia que marca. que a casi un segundo, Zanoni también a un segundo, Sagliuca a uno y medio, o son sea, las cinco primeras posiciones, cinco pilotos italianos, entre Balastín y Resinjar, Italia. Y luego seguidos de Geto eh, Gretronas, Margatel, Antonio Torrente, Valselli, Miguel Veloso, pero Magalláis, que está muy atrás para que estamos habituados. Sebas Carrer, Roberto, Gil en P14. Y bueno, al final lo que comentamos, pilotos todos muy igualados, ¿no? Y que claro, es que del quinto al quince al son todos pilotos de un mismo nivel, es muy fácil el, pues eso, ser quinto o ser decimoquinto, no hay tanta diferencia al final. Sí, hay que tener en cuenta igual que eh, hay tráfico para hacer la vuelta, hay nervios. Sí, además es una vuelta no larga. Sí, una vuelta larga, larga de 2.15 y... claro. Hay veces más, eh, Es mejor asegurar Aunque sea una vuelta De, sí, más de medio, 2, creo, 18 ¿no? 20 Sí, como para no salir del eh, pelotón del fondo Que por ahí hay más riesgo sí, sí, Pero sí, bueno, sí, ya sí. lo que marcó este 2.15, si ya 2.16 era una super vuelta 2.15 es una brutalidad ¿no? Lo que marcó el primero ah, Totalmente, bueno. lo que marcó Es una bueno, pasada bueno, vamos a aprovechar que están Demasiado. en War Map para para repasar la clasificación de, del campeonato que, como decía, pues eh, está está liderada por por los pilotos italianos. Tenemos a Stefano sanoni este piloto que siempre está rondando el podio con 216 puntos. Mateo Dentella, que está a unos 30 puntos, la verdad que hay bastante diferencia. Sebas Carrés, tercero, a 178. Y Denis De Marco, que hay que recordar que no corrió la primera carrera porque era piloto suplente, está con 175 puntos ¿no? y ha ganado tres carreras seguidas. Está cuarto, pero vamos, al ritmo que va, es, va a ir ascendiendo a, a pasos gigantados. Eh, P5 hay Marcano, P6 Margatel, Sebastián Fábrica en la séptima posición, Alfonso Cachón P8, David Treserras, P9. David, que te quejabas mucho de este coche. Ahí lo tienes, noveno. Fran Machuca, décimo. Simones Esbracha décimo. Modes gris en P12. Juan Ramón Mesas de Sin Resin Clavar 13. Pedro Magalláis el brasileño 14. Roberto Gil, el Fanraiser, P15, José Pullosa 16, José López 17. Simón Aumil está en 18 posición. Solo corrió las dos primeras carreras. No ha podido presentarse a ninguna más, a ver si conseguimos que vuelva y, de, y bueno a ver si puede plantar cara al italiano, a de Marco, seguido por chini en la una buena posición novena posición, Clemasti, Max Lorent, Antonio Aguilar, eh, valselli Trenzano, Nuno Miguel, Diurca, P26, Gueto el 27, el Mexicano Veloso 28, Marco salió Aglioka, Andrés Bauer 31, Bello Calero 32, Jesús Huerta eh, 33 eh, Antonio Torrente 34 y Federico Panger eh, 35. Luego una serie de pilotos sin puntos, como siempre terminando, Palmuconi, Merino, José Vicente, Vino olivera y Rafael Gómez Cazorla. En cuanto a la clasificación por equipos, vemos que Virtual pues eh, tiene un liderazgo bastante aplastante, 577 puntos. Seguido por el equipo B de Resinger Italia con casi 500, 499. Y tercera posición para siempre sin clavats. Le siguen balas, el equipo A de... Racing Heart Italia, Find Racer Teams, luego a Foundus La Vela, rey Run Spain, ahí faltas tú, Ariel, <ríe> y Racing Teams, Handback, <ríe> posición 11 para Sub sin Racing, Curie Sports con la duodécima posición, Triple Count Racing, Alpha Racing y el último posición para el Enic eh, Slot Car Club, que es el equipo eh, de, de Frederico Spanger, nuestro, nuestro amigo <ríe> del alma bueno este ha sido un poco el repaso va a empezar ya la va a empezar ya la la salida en unos segundos y vamos a ver qué nos depara esta salida con esos cinco italianos copando los cinco primeros puestos Ya ahí los tenemos. Pues allá van. De momento parece que De Marco consigue esa primera posición. Aunque se la han colado por la izquierda a su compañero Zanoni. Seguido de Berton que marca Tel. que ha ganado una posición. Está 5 igual que el de Tronas. Parece ser que el terreno sacleo que ha, ha perdido esas dos posiciones que Gatel y tenemos han, han recuperado. Y bueno, pues estamos viendo un escenario un poco fuera de lo habitual, o sea, de marco en segunda posición. Y bueno, esto es una oportunidad para Sanoni, que, que como vemos ese, he contado antes, es el líder del, del, del campeonato. Y bueno, a ver si es capaz de aguantar a su compatriota. Estas primeras vueltas vemos bueno, vemos que De Marco va desatado nada más. Ya hay, ya en apenas tres curvas ha sido capaz de, de arrancarle esa primera, esa primera posición a, a su compatriota. Ha sido, ha sido un espejismo para, para Sanoni. Sí, también puede ser una estrategia de Salón. ¿eh? lo primero en el campeonato no les cuenta sí, demasiado. Eh, y sabe que a la lo, lo pierde. Puede ser, ¿eh? porque también luego hay que ver el tema de, de control de consumo, de desgaste de neumáticos. Aunque las carreras en, en Spa son bastante, eh, son bastante duras. Eh, este recorrido, este clásico de 7 kilómetros. Y bueno, aún queda, bueno, esto acaba de empezar y vamos a ver cómo, cómo qué estrategia sigue sigue Sanoni. No veo que ningún piloto haya optado por, por neumáticos duros, han elegido todas las comas blandas. Así que bueno. No acá pues... no, no deja. <risa> <risa> <risa> Perfectamente 40 minutos uh -huh. y en que ya ha sobrado. Uh -huh. No sobrado, pero con 15% 20 depende. Vemos que Fran depende Ha, ha, ha debido tener algún algún problema Fran, porque vemos que está en boxes. Yo creo que no ha tomado ni la salida. Y vemos que también eh, Mateo Dentella a ver, está. Uh. Ah, tiene daños en la aerodinámica frontal. O sea que ha, ha debido tener algún problema. Ha debido tener algún problema y algún golpe. Efectivamente vemos que le falta. También. Sí, parece, no sé si va a entrar Acaba a. No, el problema no, con los, con el pues. Sí, va a entrar a boxe, seguramente a reparar esos daños eh, aerodinámicos. Y bueno, vamos a ver cómo está el tema de las batallas. Que seguro que, que ahora mismo eh, va a haber un montón, porque ahora mismo están todos los muy seguidos. Bueno, aquí vemos a, a Marco Gali, que está persiguiendo a Roberto Gil, que es aupado hasta la, la octava posición. Muy buena salida de... Roberto, vemos que lo tiene ahí a 6-7 décimas. Vamos a ver si Roberto es capaz de, de aguantar estos 40 minutos en estas posiciones de, de cabeza. Muy muy puesto. Y por detrás parece que hay un montón de batallas, ¿eh? estamos viendo este grupito de Jesús Huerta, uno Miguel, de Mr. Serras, todos muy, muy pegaditos. André Power también. Aquí lo tenemos detrás de, de Jesús, o a sea, dos, dos décimas que a su vez va persiguiendo un nivel y bueno, aquí intercambiándose posiciones. Con todo, todos muy, muy pegaditos. Vamos a poner el, el mapa. Y efectivamente, esto nos ayuda un poco a ver lo que comentábamos, ¿no? que, que hay un grupito de, de los cinco primeros, que son un poco los, los top. Y luego un poco ya más alejado eh, comienza el grupo de Ghetto que vienen mirando Ghetto de tronas, y que hasta que son 10 pilotos, hasta Simones Bratchia, 16, que están todos en. Muy juntitos, y luego viene el otro grupo del P17 Tail, hasta Imarca, ¿no? ¿No? donde también vemos todo muy muy apretado y tal. ¿no? y Al final, bueno, pues, tendrán que ir un poco buscando cada uno de su espacio. Esto se va estirando porque ahora mismo está Ya muy... se va estirando. Pues. Sí, sí, poco todo a poco. junto, el lote de atrás, del medio para atrás están todos Sí, sí, sí, sí, hay, hay un bloque de, no sé, de, de, de todo 17, 16 al, al, al 20 o así. Eh, están todos, o sea, los perdón, están todos súper pegados. Aquí vemos a Andrés Bauer persiguiendo... López de sin Clavats. y aquí efectivamente si es que los vemos eh, todos muy juntitos y bueno vamos a ver si eso se va, se va un poco estirando el, luego comentábamos que hay otro grupo que es un poco el de las posiciones intermedias de, de ese puesto 6 al 16 que también los vemos eh, todos muy muy próximos y bueno pues todos intentando meter el morro y decir aquí estoy, ¿no? También eso es un poco de guerra psicológica, ¿no? El, el tema de, de cuando vas en estos grupos, el, el enseñar el morro. Sí yo, creo que, sí, yo creo que también pasa que que no clasificó bien y siente que tiene un poco de ritmo, es la desesperación por ir, a, por ir adelante, sí. avanzar, avanzar, se genera a veces algún toque o alguna desesperación de Sí, cosas. impaciencia también verdad claro. sí sí porque ves que o piensas bueno. que tienes más ritmo que, que ese grupito de delante claro aquí no pudiste hacer una buena quali pues bueno, yo tengo aquí para adelante tengo aquí sí, las esperaciones sí, sí, sí, sí, llegamos sí. a, sí, eh, a ver no. en carrera es todo más más complejo que gestionar todo ese tráfico y todas esas expectativas ¿no? que que todos traen que todos tienen claro pero bueno, eh, la carrera es larga y todos tendrán su oportunidad ¿no? de, de mostrar la velocidad sí, que tienen y, y las manos. Sí, sí. Pues llevamos cuatro vueltas, ya han transcurrido pues, más de siete minutos y nada, vemos que efectivamente eh, siguen en cabeza esto, este grupo de los cinco italianos, seguido por... Petronas, que está haciendo un muy buen papel en, esta, en este P6. Vamos a ver si es capaz de, de conservar ese puesto. Eh, luego Roberto Gil que también eh, sigue manteniendo la octava posición, muy meritoria. Y bueno pues vemos también a, a Yurka que.. Se veía muy atrás, ya, ya ha subido hasta, hasta la P14, estos son puestos más normales a lo que nos tiene acostumbrado el amigo Urca. Y Urca que avanzó, que avanzó muchísimo, ¿eh? porque sí. largo de un... fondo creo que se benefició varios toques. Sí, sí, sí. A Toque sí a yo creo que al final también más uno, no hizo una buena cual, y salió demasiado atrás y bueno, ahora claro, ya en carrera cuando se impone el ritmo de cada piloto. Pues está demostrando realmente que una, una claro. buena salida y con un buen ritmo pues va subiendo posiciones uh -huh. y al final... lo que hablábamos recién pero pero sacándole el, el lote de, de nervio a Durca ¿no? que siempre está medio <risa> sí es sí, muy temperamental es muy temperamental pero bueno eh, ahí lo tenemos ¿eh? eh recortando a este grupito que tiene delante ojo que un punto que ha hecho una salida de pista marco gali que aprovecha limpia para, para levantarle esa, esa tercera posición y bueno pues la posición más que ha ganado nuestro amigo fan racing turca y tenemos a simón bracha que se dirige hacia la para autobús persiguiendo a sebas carres que es tercero en la general en estos momentos y vamos a dar una vuelta con este piloto con los Bracha, que va a pasar ahora por de meta y se dirige hacia la sus que es una de las curvas más lentas de todo el circuito vemos que aquí se ha echado encima de ese que con la posición le a la fondo y aquí se dirige hacia una de las curvas más míticas de ya no de este circuito del mundo que es el y a continuación Radio Dion, ya se dirigen hacia la, la recta de, de Kemel y aquí parece que le está ha salido bastante mejor que Sebas y efectivamente le está haciendo un paralelo vamos a ver cómo llega al SCOMS otras curvas míticas es que bueno está todo mítica y bueno parece que Sebas le aguanta el tipo y bueno, trazan coms y ahora eh, van bajando para finalizar este, este primer sector hacia Brussels en segunda y a todo a fondo hacia Rubón bueno, bajas una marcha levantas el pie un poco y vuelves a acelerar y a fondo hacia el complejo de cúbal de cambio de que marca en el final el sector, campus, eh, está sale del, sector, eh, del primer sector, empieza el segundo sector. Aquí parece que va a adelantar a Sebas, puesto en Paul Freire. Se sube, uy, se ha subido ahí al, al piano, se ha salido un poquito. Y ahora ya afronta a Blanchimón, ha perdido una posición que le ha ganado Diurca P12, bueno, Cómo va cazando posiciones poco a poco. Sí. Déjame acotarte de Sebas, que ya que lo estabas nombrando, que era sí. fructoso. Creo que es la compañera, ¿no? Del equipo, la que corrió en el evento. Sí, sí. Solidario. creo que recordar que en el evento Solidario de está residiendo, ¿no? Sí, sí. Eh, pues su bueno. santa esposa. Uy, Diurka! que tal golpe de Una Sí, corrió un par de carreras, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy agradable ver, ¿no? Que las chicas también le interese un poco el tema del mundo del motor. ¿no? Sí, veces. el mismo día, felicitarla. Sí. sí bueno. Sí, sí, sí. Sí. Eh, creo que estamos hablando de la misma, si ¿sí? era Ana sí, y Sebas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la vemos que está en el, el canal de... de YouTube, ¿no? Que animando a Sebas. Está sí, sí, de hecho, a... está animando a Sebas. Sí, sí. Vemos que está el canal un poco frío, vamos a decir, ¿no? Mucho... Sí. Si bien en este momento 19 personas mirando pero sí, por el bueno, momento es se anima, nos, la falta, que, nos faltan que, ahí la porra, que gente va. que anima <ríe> como, como, como Ignacio Negro, recluta patoso, que siempre anima mucho el, el canal. Pero bueno, no habrá podido, no habrá podido acompañarnos hoy. Y bueno, vamos a repasar un poco ya la clasificación, ya llevamos seis vueltas. Estamos en. han transcurrido 13 minutos, minuto 27. No, vamos a repasar un poquito con esta clasificación. Pues nada, primera posición para De Marco, eh, seguido de Sanoni a unos 5 eh, segundos. A continuación eh, Maschi seguido por Bertoncini. Y bueno, eh, Geto Quetronas que vemos que ha ascendido hasta la quinta posición, que ha perdido el terreno Saglioca hasta la 46. Valselli, que está en la eh, séptima posición, y Roberto Gil, que se encuentra bastante distanciado a, en la octava posición, a casi 6 o 7 segundos, seguido muy de cerca por Miguel Veloso, que tiene ahí adentro una encima, y Sebas Carres, de eh, quien comentábamos antes, que está en décima posición, Max Lorente, de Virtual Resident Lerona también, del mismo equipo que Sebas, Marco Ali, P12, eh, Marcatel, P13, Simón Brachia y Durka, que bueno, que vamos a ver si es capaz de recuperarse un poco de ese incidente que ha tenido cuando iba que la P12, está la P15, pero bueno. Eh, Durka es un... Yo lo alcancé bien, sino que le tocaron un poquito de atrás, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que fue el típico, yo creo que es un lance, habría que ver la repetición. Creo que es un lance el típico de bueno, una frenada. Uno frena un poquito más, un sí, poquito una menos. Y bueno, no no no, no, no yo no he apreciado intenciones, pero en cualquier caso, para eso están las reclamaciones de incidentes. Y siempre animamos a todo el mundo que, que si tiene una reclamación justa, que la haga. Y los comisarios y, y tal, pues la evalúan y están la en que corresponda. Que caso. Seguimos con el repaso. En P16 tenemos a Juan Amón Mesas. Y el amigo Modest Games en el P17. Antonio Torrente 18. David Teserras en la posición. De sí, de José López de Sindes lo tiene encima. Aymar de Cano, del mismo equipo, también. En Jesús Huerta, en P22, que también había salido muy, muy atrás, por remontando. Creo recordar que la última vez que hablé con él tenía algún problema con los pedales. Eso explicaría que esté un poquito un poco retrasado a ¿no? lo que estamos acostumbrados a verle. Carlos Calera, en P23. Sebastián Fabregat 24. Nuno Miguel, el portugués, P26. Y Andrés Bauer en P26. Me gustaría ver un poco más arriba Andrés. Vamos a ver si nuestro si amigo Bauer puede remontar. Rafael Gómez Cazorla en P27. Mateo Dentella en P28. Y eh, P29 para Bullochra. Y nada, fuera de carrera ahora mismo están eh, Antonio Aguilar, Alfonso Cachón, una pena. Alfonso y, um, y Fran Machuca. O sea, aún seguimos teniendo 29 y sí, pero... o sea, Decía que tenía problemas con, con el con Race Room. ¿eh? Creo que lleva todo el día con reinstalando el juego o, o revisando los fiches o algo así. Y a última hora le he leído un sí. comentario en WhatsApp. Tenía problemas ¿eh? Y se ve que al final, aunque ha hecho la quali, no ha podido, el juego no lo ha dejado. Sí. Se ha decidido no salir una pena porque bueno o salió y se la vio. una pena porque Fran siempre es un piloto que da espectáculo da da gusto sí, el correr claro. no porque como siempre digo yo es el asesino silencioso él nunca destaca en nada <risa> él nunca o sea, él nunca llama la atención pero luego está siempre en los, en los puestos importantes y siempre está dando, dando la batalla discretamente sí a mí me gusta mucho sí he perdido un poquito no sé si soy yo o... Te perdí un poquito. Ah, la voz, dices. No sé. Pero quizás debo ser yo que tengo demasiadas cosas conectadas. Bueno, vemos que se ha animado un no te poco. Que, te decía que justo mientras estabas haciendo el repaso, Miguel Veloso logró adelantar a Roberto G. Ajá. Pues una pena para, para Roberto que está en el. Bueno, pero P9 sigue siendo una muy buena posición para, para Roberto. Sí, sí, igual los dos muy parejos, igual ahí pegados. ¿eh? Y bueno, vemos que, que se ha animado un poquito más el, el chat. Vemos a Antonio Armiento, otro clásico de, de balas que corre muchísimo con nosotros. Hola, Antonio. Uh, Ese quiere terminando también de, de Víctor Risiñeron animando a su equipo. Y bueno, Ana Fructueso diciendo: Venga, que no se note que es el lunes. Por aquí dice que nos dice que se si nos oye un pedín flojos. He bajado un poquito el volumen al al audio de, del juego porque yo tengo ya mi volumen a tope y el tuyo también. O sea, que ya la única opción es bajar el, el, el sonido de, de los coches. O callarnos y dejar que esto <risa> Pues sí. Bueno, pues pues nada. Vemos que aquí delante, como siempre, la lucha de los italianos. Que, que todos al final son muy rápidos pero corren todos en, en muy pegados, ¿no? y, Con lo cual pues siempre tenemos batallas y duelos aquí tenemos a marchi de resinger y tal, ya y, y a Bertoncini de Balas. La verdad que, que Balas que es uno de los equipos clásicos también de, de, de todos nuestros campeonatos. De aquí saludamos a el equipo Balas y a todos sus pilotos que bueno que no que, que siempre suben al nivel de nuestras carreras y llenan nuestras parrillas y bueno, siempre, siempre está bien tenerlos. Y más cuando tienen a un pilotazo como, como de marco, eh, que está demostrando una calidad incontestable en todos los campeonatos que, que está corriendo con nosotros. Corre este y el de los viernes, la, la Open Series con los Maldaren 650 de GT3. Y bueno, pues aquí vemos a Gueto, que, que está acosando a, a Sagreuka perdón, al revés esa luca que está pasando a, a Geto. Y vamos a ver si podemos seguir un poco la pista. Estos pilotos que van hacia la bajada del primer sector. Vemos eh, que efectivamente Geto no ha podido mantener la posición, baja a, a P6. Y por detrás tenemos a Jesús Huerta, eh, bueno, pues en esa remontada, muy cerca de... De, de Aymar Cano, que le ha ganado la posición, ya es P21, ya la va a la caza del escrito de Víctor Girón, eh, de, de David Serras, Y vemos que sí, va a controlar el volanteando mucho. Yo creo que sí, que tiene, de, debe tener problemas con su Logitech, Jesús, pero bueno, parece toda una proeza, ¿no? Eh, tener problemas en, con los pedales del volante y pues, estar ahí en esa posición y pegando posiciones súper incómodo. Pues sí. Aparte que es una desconcentración, ¿no? Sí, sí, sí, tiene mucho miedo todo lo, de, lo de Jesús Bueno, vamos a poner el, el mapa para ver un poco situarnos en cómo está en este momento la todo el mundo en pista. Y vemos que efectivamente, vemos la distancia de... Marco, que está pasando ahora por la meta, que es grupito de, de, de Sanoni, Bertoncini y todos muy juntos. Y luego hay otro, otro tercer grupo de Sagloca, de, de Tronas y Balselli, que están todos en un segundo. Y distanciados, otro, otro grupito, Veloso, Gil, Carres y Lorente. Y luego otro tercer grupo con Esbracha, Gale y Yurka, o sea que vemos lo que decíamos, ¿no? Todos se van un poco agrupando por, por ritmo, ¿no? Por velocidad. Sí. De 3, 4, 5, a veces puntitos. Sí, sí. So, y la pelea también nos tira, tira un poco para atrás al grupo y favorece al, al, que, al que va por delante, ¿no? Para escaparse un poquito. Sí. Pero bueno, al final es, cada uno encuentra su posición natural. ¿no? por ese ritmo de velocidad que, que tengas en, en pista y bueno te, vimos que Jesús está ahí Listo. acercándose nada, le ha recortado cuatro, cuatro décimas a, a Traviste Sergas me parece que, que a ver si en les se le, le puede ganar la posición a... a Parece que rasca las marchas, uy, uy aquí, casi en contacto con, con tres herras, bueno, eh, está ahí, ahí luchando en paralelo. Eh, Amplio, eh, el... El... Sí, parece que ha ganado la posición esa P20. Que va a ser P19 porque ha habido un piloto, creo que ha sido el marcano, que, que ha trompeado. Y bueno, pues ahí tenemos a, a Jesús, que en un minutito que le hemos acompañado gana tres posiciones. Parece que le hemos traído algo de suerte, ¿no? sí, ya en P19 y bueno, sí, sí, sí, la verdad hay que a dos el, eh, mucho de... por él. Porque, ya, bueno, creo que había salido 28, 29, precisamente, Ahora que ha ganado unas 10 posiciones. Y nada, vamos con la cabeza. Aquí tenemos el duelo entre Bertoncini y Cremachi, está en la parada autobús, la, la mítica curva de España. ¿no? no si te acuerdas hace años de aquel adelantamiento en Fórmula 1 que le hizo Juan Pablo Montoya Schumacher, creo que estaba en Williams entonces. Uh -huh. Que fue súper comentado hace años. Que es, vamos, de, de la para Autobús es todo un, todo un clásico. Y nada, aquí vemos a Gueto que Tronas, que sigue en su duelo particular. Le ha ganado la quinta posición a, a Valseli Y parece que ha vuelto a ganar otra posición. Porque si ha trompeado. Ahora está ya P4. Gueto, vamos a acompañar un poquito más. Aprovechando. Este, este buen resultado provisional que, que tiene Geto y que bueno está un poco lejos de.. está un poco lejos del siguiente piloto, yo creo que es tan está a 7 segundos pero bueno nunca se sabe ¿eh? siempre el delante puede tener cualquier problema un trompo un despiste y si estás atento pues, pues Estoy una pasada claro una pasada nada puedes hacer a lo mejor algún algún pollo uy aquí vemos a a Valseli que está de, muy muy muy muy pegado a, a gueto vamos a ver aquí la bajada del primer sector hacia Pugón está curva que digo es el cala bueno aquí parece que que ahora ha cambiado el, el perseguidor de de Geto vamos a poner la vista trasera y vemos ver a Gueto, precisamente, que tiene a estos dos, este grupito de tres italianos, salió Clemarchi y Valselli, pues, persiguiéndoles. vamos a ver Opa. si, si Gueto tiene la, la, la cabeza fría y, y aguanta la lucha psicológica, ¿no? Creo que justo traicionó mal, donde no tiene que traicionar más ah. en esa parte. Y se le acercaron de vuelta. Pero de momento, vamos, eh, quedan 15 minutos, lleva, después de 11 vueltas, estar en esa cuarta posición, bueno, me parece, un, vamos, un resultado excepcional para, para Ghetto, y aguantándole el tipo a estos italianos, que, que son eh, todos buenísimos y rapidísimos, y vamos a ver ahora, pasa por meta, y se dirigen hacia la sus esto es un posible punto de adelantamiento, realmente, una locura muy lenta, pero bueno, vemos que, que Gueto aguanta el tipo y se dirige ya hacia O'Rouge, vamos a subirnos a su coche para sentir ahí ¿no? lo trepidante de O'Rouge y luego Radillon, y a continuación pues la recta de, de Kemmer, bueno, totalmente a fondo alcanzando los 2.60 por hora hasta uh, entrar en, la, en las curvas del coms también muy delicadas y aquí vemos que uy ha perdido posición con Marcos Aglioca la ha, hecho, ha hecho la 13-14 que decimos vamos a ver vamos a ver si esto es capaz de ah qué pena no sabemos qué le ha pasado a Ghetto, no le vi en la clasificación. No sé si es un error del juego. ¿Tú le ves? Sí, sí, lo veo ahí, perdido otra posición. Ah, que ha bajado a la sexta pero posición. Ahí están los cuatro puntitos. Vale, vale, vale, vale. vale, vale. Ha bajado a la, a la sexta posición. Y aquí vamos a ver si somos capaces, desde el coche de, de Sanoni, que está en P2. No, no, no, no, no se ve el coche de, de Marco, pensaba que podíamos tener una visual de la distancia, pero es que está casi 10 segundos, claro. Sí, ya son 10 segundos. No, no, no, no ve, ¿no? Muchas veces es importante ¿no? el, el ver a tu adversario, porque es psicológico, ¿no? el, cuando le pierdes de vista, claro. no sabes a cuánto está. Por lo menos verlo cuando está entrando la curva y bueno, claro, claro. ya no verlo es como sí, sí, Es como, ostras, se me ha perdido... Pero bueno, pues vamos a ver si Gueto es capaz de, de recuperar alguna posición en este, en este grupito de, de cuatro. que está un, Es como un sándwich, ¿no? Eh, rodeado de italianos. Nueva vuelta, nuevo paso por meta. Y bueno, queda la vuelta 13, acabamos de empezar, quedan 12 minutos. Y vamos a dar un último repaso para, para toda la clasificación, a todos los pilotos. Para ya afrontar la, el último cuarto de, de Pues nada, tenemos a, a De Marco en solitario, más dominante que nunca, porque normalmente bueno, siempre hemos visto marcar la distancia en 5 o 6 segundos, pero bueno, hoy eh, están 10 segundos. Yo creo que el, el, con 10 segundos puede administrar neumáticos, puede administrar lo que quiera. Mientras no falle, que no. que no suele fallar. No tiene por qué tener problemas. Bueno, pues a 10 segundos tenemos ahí a Stefano Saloni en una segunda posición, que realmente es la única realista mientras no le pase nada a de marco Estoncini P3, P4 para Saglioca P5 para Cremaschi y el Fanraiser de Tronas siguiendo a estos italianos en P6, que a su vez es, eh, está perseguido por... Por Barcelona que lo vemos que es el nuevo blanco fue de azul. Miguel Veloso, aquí lo tenemos en, el, en la vista de, de Cockpit. A continuación, Sebas Carles con, con este, esta skin tan, tan colorida. Yo no quiero. Ya he sido crítico con esta skin más de una vez, pero es que. De lejos parece, sí, ya lo dijimos otra vez. Es que de, de cerca. Si se, de cerca se aprecian los colores, ¿no? Y, y bueno, puedes ver... Pero es que de lejos parece como un vómito. <risa> ya sé que es un poco escatológico, Lo... un poco desagradable. Pero... Sí, es, poco... es llamativa, es mucho la atención. Sí, sí, de cerca, de cerca me gusta más que de lejos. Sí que de lejos se mezclan los colores un poco, un poco raro. Bueno, P10, sí. bueno, seguimos con el repaso. P10 para, para Roberto Gil, que bueno, ha perdido un par de posiciones, pero sigue ahí en, esa, en ese grupo de, de esos 10 primeros. Seguido de Simón Blacia que está a tres segundos y pico. En principio no tenemos por qué tener problemas. más Lorente en P12. Marco Gali, P13. Décimo, cuarta posición para eh, Antonio Torrente. Margatel, a continuación. José López, P16. Juan Ramón Mesas, P17. David Terceras, de Víctor Arsingeron en 18 posición. A continuación, hay marcano Modes Games, que está en Vigísimo en vigésima posición a ah, bastante distanciado de, de, de Marcano Sebas Fabregat y Andrés Bauer que ha caído bastante ¿Ha, ha habido tener algún otro incidente porque la última vez que he comentado está en P15 ahora está en P23 pues, ¿quién se pegó uno Nuno Miguel el Portugués P24 Rafael Gómez Cazorla 25 Mateo 20, 26 y Buyota, José en P27. Y nada, eh, Antonio Aguilar, Alfonso Chacón, Fran Machuca y Jesús, pues eh, Jesús Fuerza han tenido que abandonar, una pena. A ver si estos pilotos tienen más suerte en la, la próxima vez. Pues nada, ya hemos dado eh, un poco el, el repaso a la, a la general y vamos a retomar un poco el contacto con, con la pista. Y nada pues. Pues aquí vemos a a Denis de Marco y a continuación este grupito donde ya hemos dicho que está Westonchi, pues que Marchi, Salduca, Geto y Balcelli. Todos luchando por... por ganar posiciones. Uy madre mía, que toquetronas se ha ido muy largo ya es un trompo. Va a perder a ver si no pierde muchas posiciones. De momento ha perdido una es P7. Vamos a ver si, si es capaz de y a perder con Miguel seguramente. Sí. Que viene o sea, lo, rápido ya lo, tiene, ya lo tiene detrás. Vamos a ver. Y eh. le habrá empezado a pasar factura los neumáticos, ¿no? Sí, ya estamos en los, minutos, claro, los últimos minutos. Llevamos 32, 33 minutos de carrera y ya, ya tiene que notarse el desgaste bastante, ¿no? Y, y ya no puedes apurar tanto como antes y tienes que frenar antes, ¿no? Tienes que dejar más espacio para todo. Tienes que medir de otra manera. Sí, bueno. sí es otra cosa. Frenar antes, como más cuidado. Sí, sí, acelerar más... en el momento justo. Uh -huh. Hay que ser más preciso. Realmente en estas últimas vueltas. Que realmente cuando hay desgaste, no hay problemas de, de gestión de neumáticos o... y de consumo, aunque estas carreras no, no tienen problemas de consumo. Pero realmente eso también es una parte importante de... del pilotaje. ¿no? no todo es ir rápido, no todo es trazar perfecto. es muy importante, ¿no? pero... Sí, tal cual. El control de tracción también acá en esta pista sí. influye mucho. Querer apretar el acelerador y fíjate que veo la mayoría de los coches que se mueven enseguida de cola con el desgaste y, y bueno y calculo que la mayoría debe tener el control bajo y es medio peligroso. Sí, de todos modos seguramente las últimas vueltas eh, tengan que subir un poco el, el control, ¿no? Para, para minimizar y para el mantener el desgaste, el ¿no? Estabilidad. ¿no? no sabemos cómo están sí, sí, también para de... salir más, más armaditos de, de la curva, ¿no? Sí, sí, para sí. Para al, eh, Muchas veces comentando ¿no? eh, las carreras, y es muy típico que todos te dicen, llegué muy justo al 5%, al 4% de neumáticos y en la última vuelta estuve que poner el control de tracción al máximo, ¿no? Para derrapar menos, claro. ¿no? para, para hacer menos del castre. Sí, sí, tal Pero ya, ya obligado, ¿no? Porque sabes que vas a perder tiempo con todo el tráfico pues al final siempre te hace perder tiempo pero bueno eh, te garantiza ¿Cuál? que llegas al menos ¿no? llegas en condiciones aunque sea con, con neumáticos muy, muy, muy desgastados sí y además que cualquier pisada de freno fuerte también corre el riesgo de sí además que de, con de la pinchar con el... creo que recordar que fue una actualización grande cubo en navidad ¿no? de Rayfrum. ahora mismo a esos niveles de desgaste cualquier mm, Frenada fuerte, cualquier frenazo te puede hacer eh, reventar la rueda. Sí. sí, sí de algún... hecho, en sí, con goma nueva te la dejan como vibrando, el volante Sí, sí. Haces un plano. Si sí, lo haces dos, sí, sí, Pero es que de momento que además has hecho el plano, ese neumático es mucho sí. más sensible a los daños. Entonces, aunque no vuelvas a hacer un, sí, la es que... un, un plano, es posible que, te, que pinches. Simplemente porque ya se ha degradado mucho ese neumático Y si ya haces un, un, una, un, una frenada muy dura Pues posiblemente lo pinches o reventas el neumático Sí, eso con neumáticos nuevos con Después del 50% para abajo se viene el pinchazo ¿eh? Sí, sí, sí <risa> Por eso digo, hay que, hay que ser muy, muy, muy, muy cuidadoso Sobre todo en los últimos minutos Donde los neumáticos están muy delicados, ¿no? Ha delicado. hablando de eso justo que quien estaba narrando lo vi a Miguel también derrapando ahí bueno perdiendo posición con con sí, Teva ahora con seguramente con... vamos a ver a pilotos un poco en esa situación de, de derrape sí. o de sí. pérdida de control por, precisamente por, ¿no? por el desgaste de neumáticos porque están muy duplicados. pues aquí vemos a Max Lorente ¿no? de Vittarres y en la recta de Kemmel pues a ver si en puede ganar la posición a Marco Gali en de de Italia aquí vemos un un pequeño toque, sin más consecuencias. Y bueno, ahí vemos que, que. creo que Torrente ha perdido.. les ha dejado pasar, debe tener algún problema. un Torrente. Bueno. Y Bauer, que está aquí luchando con, con Modes. Parece. Por la viejísima primera posición. a ah, no es con Sebas Fàbregat. Vale, de, de terminar los comps. Van a bajar hacia la parte intermedia del primer instructor. Y ahora se dirigen en esta curva tan larga hacia Bruselas. rectas como la de Puong, ¿no? es un conjunto de curvas muy rápidas que ya los encamina hacia el cierre del primer sector, la 13. Ahora mismo, entran en campus. Está velado, ya cuando salgan, pues meterán el segundo sector, la curva de Porträt. ya nos para aprovechar la pista al máximo acelerar a fondo y ahora pasamos por el plan Chimón. y ya es todo a fondo prácticamente hasta la chicane de la parada de uso al final vemos que Miguel los está perdiendo posiciones a ver que no hay ningún problema o sea, no creo que habrá pinchado eh sí, sí, ha perdido sí muchas casi seguro eh, que estaba estaba detrás de veto ¿no? Sí, no, es que está... está Sí, pincho, porque no puedes girar. Pero cuando no gira siempre hay una goma ruta. Vamos a poner la cámara. El derecho. No bueno, está, está entrando a boxes. Sí. Esperemos sí, que, que, que no se retire. Aunque que queda un minuto, la verdad que poco va, poco va a poder hacer. Poco va a poder hacer Miguel Veloso, sí. el mexicano. Pero bueno, es lo que comentábamos, ¿no? El... Lo cuidadoso que hay que ser en, en este último tramo de carrera, con los neumáticos, ¿no? Muy, sí, muy sí más si tuviste una carrera exigente, 40 minutos llegan sí, como... Sí, sí. Tendría que llegar con 10-15%, pero también depende de la, de la posición que venía y las peleas que tuviste, ¿no? Sí. Pues nada, aquí tenemos una lucha también entre Sebas Carrés, que se ha ocupado hasta la octava posición, y que está la caza de Geto Quetronas. está ya dos décimas. Y parece que Gueto no, no, no, no encuentra la manera de, de tener una puerta tranquila, siempre siempre está en la pomada, en la lucha. Pero bueno, eh, seguro que se está divirtiendo un montón, porque al final lo que nos gusta también es un poco sufrir, ¿no? luchar con de los demás. Vamos a ver la vista frontal desde el coche de, de Sebas, bueno, que se van a, a dirigir hasta el final del de, tercer sector. Final muy fuerte para cometer la parada del autobús. Esta chican tan delicada. Y en la segunda acelerada a fondo. y Paso por, por línea de meta. Y vemos que Josep Bullosa le acaban de marcar un drive-through. Que bueno, no le va a suponer un gran problema porque ya estaba en la última posición. Pero bueno, es importante cumplir ¿no? la sanción. Porque en caso contrario te descalifican. Y bueno, siempre es mejor quedar el último que que ser descalificado. Y recordar que sí, la descalificación a... la penalizamos con, con un warning, ¿no? Y dos warnings acumulados en un campeonato que, que está sancionado, claro. que no, no corres ah, la siguiente carrera. Hay que cuidar mucho el tema de las sanciones. ¿eh? En Ring Room se ha puesto el tema muy muy serio. Y nosotros también, la organización para que bueno, pues para fomentar que todo el mundo sea lo más limpio posible y cumpla las normas eh, pues eso, para, para evitar descalificaciones y problemas pues nada, seguimos ahí en la lucha Agua. de las Petronas con Sebas va sí, a estar bueno ese final ¿eh? entre sí, sí, Sebas sí, sí, y sí. Vemos que están ahí luchando por esa séptima posición, puede ser muy, muy divertida vamos a asumir al cockpit de, de Sebas a ver si desde aquí vemos un poco mejor esta lucha vemos que están ya enfilando la parte final de, de segundo sector en Pueblo. este juego de la curva 13, 14 y 15 que son campus de esta Ana dice, Enrique, que un día va a ser eh, Seba seguir este en el chat, así que bueno, ah, mejor... Pero ¿me en pista. Muy bien, nada, seguro, seguro <ríe> que Ana lo hace mejor que Seba. Seba es muy bueno, pero Ana lo hace mejor Ana, te animamos y que Seba esté ahí y tú, tú conduciendo. Claro. Creo que sí. De verdad, a mí me alegra mucho, ¿no? Que haya chicas que, que le guste esto. Sí, que no cual, sea, que sí. esto, la verdad que parece un deporte de mucha. Bueno, deporte, una afición de mucha testosterona, ¿no? Un de, sí, sí. De, de, de macho peludo, pero no tiene por qué. Sí, le vendría muy bien. Vemos que también hay una. Se vería muy bien. Una lucha por detrás de. De Simones Bracha con, con Roberto Gil, que está en esa P9. Esperemos que pueda conservarla. Y.. Ah, pues parece que no, eh. Ay, parece justito. que no. Parece que Roberto no. va a perder oh. la posición. Y de oh. hecho, se ha dado con el muro. Uy, uy, uy. Muy, muy, muy lento veo que va, va Roberto. No sé si se ha roto. No me digas, Roberto. Oh, se ha tenido que retirar. ¡Ostras! ¡Qué pena! Y ¡Qué pena, qué pena! Roberto. No, no. No, no, acaba de terminar o no? No, no. Ah, bueno, pues, ha terminado se la, la carrera, ostras. Sí, sí, sí, sí. Ah, ostras, ostras, estaba ahí yo tan emocionado. No, no, no. no pues ha perdido final, la perdido en la última posición en último minuto. Pues nada, vamos a repasar la clasificación. Pues nada, tienes de marco en, en la posición ganadora y el podio. En la segunda posición del podio Zanoni, y cierra el podio Bertoncini, Cremarchi P4, P5 Sagliocca, valselli P6. Seis italianos, ya vemos que el dominio es total, en los seis primeros puestos, seguido por Geto, Getronas y Sebas Carrés en P7, P8 para Esbraccia y P10 para Roberto Gil, que al final bueno, ha perdido solo una posición. Y vemos también que, bueno, que la vuelta rápida ha sido para, para De Marco, no puede ser menos. Y bueno, seguimos. P11 Gali, Lorente, Margatel, P14 de Torrente, P15 José López, Aymar Cano 16, Juan Ramón Mesa 17, Treseras 18, eh, eh, Modest Games 19, Bauer P20, Sebas fábrica P21, diurca P22, Luno Miguel 23, el Mexicano Veloso P24, que no ha podido acabar, Rafael Gómez Cazorla eh, 25, Dentella 26, Bullosa 27, 28, Pedro Magalláez. José Huerta 29, Bello calero 30 y ya Aguilar, Cachón y en última posición pues Fran Machuca. Bueno, pues esto ha sido la carrera Ariel, ¿qué te ha parecido? Ha sido todo. La verdad que me gustó. Es, eh, era una combinación muy buena, el circuito, los coches y bueno, y hubo bastante batalla, ¿no? Que es lo importante. Pues nada. Pues nada. Nos vamos a despedir. Eh... Y nada, ya nos veremos la, la siguiente carrera. Y, y nada, hasta la semana que viene. Hasta luego a todos. Gracias.